con una pachatej Juana Zurduy, flor del alto Perú No hay otro capitán más valiente que tú Oigo tu voz, más allá de Jujuy Y tú me lo das, Doña Juana Zurduy que sea? De mujer, de la libertad. Hay hombres que luchan un día y son buenos Hay otros que luchan un año y son mejores Hay quienes luchan muchos años y son muy buenos Pero hay los que luchan toda la vida esos son los imprescindibles. Juan Azurú, fior del alto Perú, no hay otro capital más valiente que tú. Cuyakita <risa> España, jaqueja Jumaru, pisculaña Munda Pajano. Cuyakita España, jaqueja Jumaru, colonia Mpachaja Jumaru, pisculaña Munda ¡Gracias! Señor, préstame tu fusil, que la revolución viene oliendo a jazmín.